¿Cuáles son los tipos de networking empresarial que podemos manejar, que podemos apalancarnos para conocer valiosas personas? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 927. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, ya saben, el podcast en el que nos encanta todos los días de lunes a viernes, sacamos contenido de calidad y hoy como eh, un día más, martes, entrevistas para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que buscan hacer negocios, que buscan abrirse a través de los diferentes medios digitales, ya saben, de esto se trata este video podcast. Y hoy estamos un martes más, martes 12 de abril del eh, 2022. Bueno, vamos a eh, arrancar con un eh, un tema muy interesante y es como el networking nos puede abrir muchísimas puertas, podemos eh, conseguir potenciales clientes, podemos conseguir alianzas, esto es lo que vamos a hablar porque hay diferentes tipos y pues deberíamos como empresarios, como dueños de empresa, conocer cuáles son para poder apalancarnos en ello, esto lo vamos a ver, pero claro, no sin antes invitarles, ya saben, desde katiaaman.com tenemos las mentorías VIP online para empresas, que lo que busca es, si tú eres dueño de eh, empresas, si tienes, eres gerente de ventas, gerentes de marketing y quieres implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, captar leads de manera constante a través de LinkedIn, pues a través de las mentorías con nosotros lo puedes implementar a lo largo de 10 semanas, vas a tener dentro de tu empresa un sistema comprobado de generación, sobre todo con tres características valiosas, que sea constante, predecible y escalable, así que si quieren más información, katiaman.com las mentorías, pueden ver muchísimo más y presentar su candidatura si realmente les interesa para evaluar si podemos apoyarles y hacer sinergia juntos, eh, dejando el llenando el formulario que está al final del enlace mencionado. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida que nos acompaña desde España, José Rico. José, gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Pues encantadísimo de estar con vosotros. Bueno, este, José tiene un proyecto fascinante, muy, muy interesante y por eso le hemos invitado porque es una eminencia en, en saber cómo conectar a las personas, cómo hacer un buen networking empresarial. Pero antes de entrar en materia, mi querido José, me gustaría para todas aquellas personas que no te conocen que nos comentes quién es José Rico y a qué te dedicas. Bueno, yo siempre me defino como un... soy vendedor profesional. Eh, la profesión de vendedor está muy denostada en muchos países. Pero bueno, yo me considero un vendedor profesional. Eh, llevo más de 40 años trabajando en el mundo comercial. He trabajado y soy colaborador de empresas como IBM, como Microsoft. Y, que, eh, y bueno, y de alguna manera eh, ese es mi mundo y en ese en el que, en el, en el que me he movido. ¿no? Eh, llegas a una etapa en la que, bueno, por, por profesión y por el entorno en el que te mueves, eh, entiendes que te hace falta algo más y también ves que los tiempos cambian, que, que los modelos de negocio cambian, que de alguna manera. La forma de hacer negocios también cambia y bueno pues de repente se te ocurre que, que, bueno, que hay, hay otras técnicas, aparte de las técnicas comerciales habituales, para poder aumentar la productividad de los negocios de la gente. ¿no? Y, y en ese momento pues fue cuando nos metimos en el mundo del networking y nos dimos cuenta que el networking era una herramienta pues casi ya fundamental para el progreso de cualquier organización empresarial. ¿Eh? Lo que sí que es cierto es que el networking es algo que se confunde, es decir, la gente no tiene muy claro lo que es el networking, lo confunde con vender, hacer networking, vender y no tiene nada que ver, realmente, bueno, sí tiene que ver evidentemente, pero no, no, no, no son cosas iguales en Claro, claro y, sí. y ahí estamos nosotros, educando al tejido empresarial y comercial de nuestro país y de otros países también en, en, en, en lo que es realmente networking y cómo entendemos nosotros que se debe hacer de hecho ya vamos a entrar en materia sobre el tema del networking así que bueno decirle a la audiencia que siempre traemos expertos no solo en la parte del conocimiento sino experiencia de tantos años que nos van a aportar muchísimo valor bueno entrando al tema del networking me gustaría a mí eh, plantear algunos factores que eh, en base a mi criterio son importantes para el éxito pero yo me gustaría plantearlo como un esquema para arrancar la conversación uno debería entrar a un networking obviamente pensando eh, y con mente abierta con esa capacidad de ver que voy a conectar con muchas personas posiblemente muy diferentes a mi forma de pensar ¿no? Eh, la, lo que se busca incluso sería eh, construir y mejorar relaciones de confianza, entrar con una buena vibra, con buena energía, con buena actitud con el afán justamente de, de conseguir conectar con las personas ¿no es cierto? Eh, vocación de servicio siempre primero dar algo antes de estar solicitando algo ¿no es cierto? Y tener un compromiso obviamente que si ya me, me involucro tengo un proyecto de, de, de networking, que también tú tienes un proyecto muy bonito que luego nos comentarás, ser un, eh, tener ese compromiso de, pues, de ser puntual, de ser disciplinado y de exponerse al final del día, no exponerse eh, como profesional, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi propuesta de valor. Bajo estos, eh, digamos, factores en forma general, me gustaría eh, que tú definas en, en toda tu experiencia cómo tú visualizas y cómo tú con, eh, conceptualizas el esquema del networking. Bueno... Eh, bueno, para mí el networking es un factor que va directamente ligado al factor de sostenibilidad humana. Eh, es decir, el networking se hace desde el principio de los tiempos. Eh, a las termas romanas, los romanos no iban solamente a bañarse, eh, iban a conocer también a quien iba allí, ¿no? O, lo, o los señores ingleses que iban a los clubs de caballeros ingleses, realmente lo que iban es a, a contactar con las personas adecuadas y hacer negocios. ¿no? Entonces, bueno, el networking existe desde siempre. Lo que sí que es cierto es que en, en los últimos tiempos, de alguna manera, hemos generado, los que estamos en este mundo del networking, pues una serie de sistemas de trabajo que estructuran muy bien la forma de hacerlo y, y, y de alguna manera hacen que el tiempo eh, pues, no bueno, lo aprovechemos al 100%. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, en, en nuestra organización, por ejemplo, tenemos 10 sistemas diferentes de hacer networking. ¿vale? Eh, es, es, es muy importante el entorno en el que te mueves, la, el sector o la gente con la que te mueves, eh, lo, el tipo de profesionales que viene, eh, pero sobre todo es muy importante la actitud que tú tengas en una sesión de networking, es decir hay que venir con la mente abierta, como tú bien has dicho antes hay que dar, ¿no? Eh, yo yo sé que la generosidad no es una palabra que se use mucho en el mundo de los negocios, está claro, pero en el mundo del networking es absolutamente imprescindible, es decir todo aquel que venga a una sesión de networking exclusivamente a vender su libro eh, eh, sinceramente eh, no va a conseguir unos resultados adecuados no, digo, no quiero decir yo que no venga porque la simple estadística el simple conocimiento de un montón de gente hace que al final se produzcan resultados pero, pero no en su sitio un club de networking la gente tiene que venir con la mente muy abierta con el afán de escuchar más que de hablar eh, y con el afán de conocer y ponerse en el lugar de las personas que conocen para ver cómo pueden sumar conjuntamente cómo pueden encontrar puntos de encuentro donde donde pues bueno, se pueda sumar y se pueda multiplicar, que este es un poco el, el planteamiento correcto. ¿no? Entonces, eh, no, hay, no hay networking si no hay generosidad por parte de las personas que, que lo hacen. Y esto es muy, muy importante. Claro, claro. Es, es valioso. De hecho, hay una frase que tú tienes, ¿no? si vienes acá a sumar y a multiplicar, más no a restar. <risa> Eso es lo que nos la empresa desde que empezó, hace 11 años. Hoy, hoy, además, casualidad, hoy hace 11 años que hicimos el primer evento de al 31 de marzo del 2011. 11 años ya. Entonces, y el rogan cada día que ha pasado, eh, pues está más en, en, en boca, ¿no? de alguna manera, está más en, en, en actualidad. Eh, ¿Por qué? Por, porque la forma de hacer negocios está cambiando. Está cambiando. O sea, el vendedor con el cuchillo entre los dientes, eh, el, el que, eh, eh, la competitividad exagerada. Eh, hasta el límite esto ya no se lleva, ya no, ya no funciona y funciona muchísimo más la economía colaborativa, funciona desarrollar sinergias con tu entorno funciona lo que nosotros denominamos que es un término nuestro también que lo acuñamos hace muchos años, la net netcultura la net cultura no es ni más ni menos que eh, el, el reconocimiento de que el éxito de cualquier proyecto eh, depende directamente del éxito del de, de los proyectos de tu entorno, es decir si estás en un entorno de ruina te va a costar horrores sacar un proyecto profesional adelante. Si estás en un entorno de éxito, te va a ser muchísimo más sencillo. Y si tienes este concepto asimilado y entiendes que debe de ser así, pues lo que te queda por hacer es aplicar conceptos de economía colaborativa, a desarrollar sinergias con tu entorno, incluso en caso extremo, pues evidentemente poner tu know-how encima de la mesa para que los demás de alguna manera también tengan ese conocimiento y, y quitar pues algunas piedras del camino de estos emprendedores que están empezando ahora y lo tienen tan difícil, ¿no? Si tenemos la posibilidad de quitarle piedras del camino, pues ¿por qué no? Claro que sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la cultura y esto es la esencia del networking según nosotros lo entendemos, ¿eh? Por supuesto, maravilloso. Es decir, un dar, dar, ¿no? Es decir, un win, win. Pensar en cómo yo brindo, cómo doy valor, cómo aporto, como tú dices, brindar ese know-how para mucha gente posiblemente. Incluso esto es parte de darse a conocer, el, el ser, eh, como, como trabajar una marca profesional y buscar ser referente en un sector, pues primero tienes que dar y dar mucho, dar mucho conocimiento para que obviamente la gente ah, vea cuál es el potencial y cómo tú le podrías ayudar. Bueno, entremos nuevamente eh, a esto que tú manejas muy bien y son los tipos de networking. Tú has mencionado que, claro, esto ya viene desde la antigüedad, donde pues desde la era romana se reunían justamente para conectar, para buscar relacionarse con personas. Pero que ahora, con este ambiente tan digitalizado, ¿no es cierto?, eh, se han desarrollado diferentes sistemas de trabajo, que es, lo que es lo que mencionas, para aprovechar el tiempo con diferentes dinámicas. Bajo este, eh, este proceso, ¿cuáles son los diferentes tipos de networking que tú manejas y, y cuáles son los que tienen mayor impacto? El factor, que, el factor que hace que la forma de hacer networking cambie eh, es como siempre el tiempo. ¿no? Andamos pillados de tiempo, no tenemos tiempo, queremos optimizar el tiempo al máximo, queremos aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, bueno, generamos sistemas que hacen que la gente, en un entorno bien, eh, de alguna manera montado o bien natural, eh, aprovechen ese tiempo y, y consigan eh, resultados rápidamente. El speed networking, por ejemplo, es es eh, la modalidad por, el, por la que más se nos conoce a nosotros. Nosotros hacemos cinco sesiones de spin networking a la semana, con lo cual todas las semanas del año eh, nuestros socios tienen la, la posibilidad de conocer gente permanentemente. Eh, eh, bueno, como todos sabéis, el spin networking pues, son cinco minutos hablar con cada persona, ir pasando de sala en sala, ahora que estamos en el mundo del Zoom, eh, ir pasando de sala en sala y hablar cinco minutos con la persona que tengo enfrente. Y cuando digo hablar cinco minutos, es importante que esos cinco minutos sean una conversación fluida. No se trata de que cada uno cuente su película en dos minutos y medio. ¿Por qué? Pues porque en el mundo del networking, en el mundo de los negocios, como en todos los mundos, el, el feeling es importante. Y si yo hablo con una persona y establezco una conversación fluida, pues detecto si hay feeling o no hay feeling con la persona que tengo enfrente. Y se detecta rápidamente. Sin embargo, si cada uno contamos nuestra canción, pues bueno, no, no es lo mismo. Entonces, eso, ese es un sistema que funciona perfectamente, que cuanto más multisectorial sea, mejor funciona. Eh, y que la gente tiene que entender que hay que venir a conocer a la gente, no a venderle nada, sino a conocer. En cinco minutos no se puede vender nada. Bueno, si se vende, pues perfecto. Pero no, no es el objetivo de una sesión de Spring and el objetivo de una sesión de Speed Networking es ampliar mi red de contactos rápidamente con el máximo de información posible que pueda conseguir de la persona que tengo enfrente y transmitir evidentemente mi información. también. ¿no? Y, y luego ya cada uno en su casa hará los deberes y dirá, pues con esta persona sí, con esta no, con esta claro. me interesa seguir. ¿no? Entonces, el Speed Networking a nosotros es el mejor sistema y el más rápido de aumentar rápidamente una red de contactos de un profesional. Luego, pues, eh, existen los entornos en los que se desarrolla, pues no sé, el editor pitch. Eh, tenemos muchas, one-to-one, one, o sea, tenemos muchos sistemas diferentes en función del entorno en el que lo desarrollemos. Cuando tenemos una, un entorno de un desayuno empresarial, por ejemplo, eh, eh, pues bueno, el elevator pitch es una buena opción, siempre y cuando no hayan 300 personas, porque cuando hay a partir de 40 personas, pues bueno, imaginaros 40 personas diciendo en un minuto lo que hacen o tienes una muñeca fantástica, eres un taquígrafo excelente y además tienes una cámara que enlace el texto con la foto o es imposible asimilar toda esa información. ¿vale? Claro. Entonces, el, el es un buen sistema, pero para entornos reducidos, para entornos de 10, 12, 15 personas. Es un buen sistema de, de, para, para, para bueno, salir conociendo a todo el mundo de alguna manera, siempre y cuando luego haya un café, ¿no? un café en el que podamos eh, poder hablar con la persona que más nos interese en ese momento. Dado, ¿no? eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en, en, tenemos una línea que se llama Eat and Meat, que es lo que denominamos el networking a la española, con el vaso en la mano. ¿no? Esto lo sabemos hacer todos. Eh, eh, va en, nuestro, en, nuestro, en nuestra genética, no eh, el, el estar en un bar, el ir a una comida de negocios, el ir a... Pero sí, pero las comidas sin sistema no funcionan. Me explico. Eh, nosotros tenemos una comida en la cual, bueno, pues los invitados vienen... Eh, se sientan, hablan con, con, en la mesa con, con quien le corresponda. Siempre hay un dinamizador de la empresa que hace que la gente no coma, que hable, que es de lo que se trata, de hablar. vale Pero cuando viene el primer plato, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa y cambias de gente. Y cuando viene el segundo, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa. Y cuando viene el postre, te cambian de mesa y te llevan a otra mesa. ¿Resultado? Bueno, pues hemos comido, evidentemente que es importante comer siempre, pero, pero sobre todo salimos con, con, con, con un montón de, de contactos, de gente con la que hemos hablado. Cuidado. O sea, no simplemente que nos han dado la tarjeta o que ellos han hablado solos y ya está. No, no, hemos hablado con ellos, hemos intercambiado impresiones y, y este sistema funciona. Entonces, eh, de alguna manera, yo, yo he ido a muchas comidas empresariales y, y cuando voy a una comida en la que hay 50 personas, y me siento hoy. ¿Con quién hablo? Pues con lo que tengo enfrente los dos lado y poco más. No puedo hablar con más. Y hay 50 personas en la sala. Nosotros decimos que si no hay sistema, no hay networking. Esto lo tenemos muy claro. Estas sesiones de networking, ¿no? Que te invitan y son un after work, ¿no? Por ejemplo. Y te, te, te invitan y, y tú vas allí, te tomas una copa y luego ¿qué? Pues nada, se supone que como todos estamos ahí a eh, hacer negocio, pues tenemos, podemos hablar con todo el mundo. Y luego no pasa lo mismo. Es decir, uno es introvertido, por ejemplo, no es extrovertido, con lo cual al final se apalanca en la barra, se queda ahí en la barra esperando y sí, si hay 60 personas en, en la sala, pues habla con cuatro. O con cinco porque los conoce, por lo que sea. Eso no es networking. Yo siempre digo a mis socios y a, y a la gente que conozco y, y puedo hablar de este tema con ellos, que cuando le inviten a una sesión de networking, lo primero que tienen que hacer es preguntar qué sistema hay. ¿Qué sistema hay? Porque cuando le digan dos veces, bueno, pues nos tomamos una copa y luego hacemos networking. Como le digan dos veces eso, es que no hay sistema. Y si no hay sistema, no hay networking. Nuestros Afterwork, por ejemplo, nosotros cerramos los locales, un pub, una discoteca, cerramos un local, no hay ningún problema. Nuestros socios van identificados eh, y a los invitados pues les damos lo que nosotros denominamos el carnet de baile. ¿no? Es decir, les damos una libreta donde tienen que entrevistarse con 14 socios de KCN. Y le tienen que firmar la libreta. Y al finalizar la libreta, al finalizar eh, y llenar de firmas la libreta, pues resulta que luego hay un sorteo de lo que sea. Vale, da lo mismo. El caso es que hay un sistema que obligue a la gente a conocerse. Esto es una verdadera sesión de networking para nosotros. Si no hay un sistema que obligue a la gente a trabajar y a, y a, y a conocerse, sinceramente no hay networking. Habrá networking si la gente son auténticos networkers puros. Que, que saben de qué va esto y saben lo que tienen que hacer de relacionarse. Pero si no lo son, realmente están perdiendo un montón de oportunidades en cualquier sesión a la que vayan y nadie o el organizador no genere un sistema que obligue a la gente a conocerse. Esto es lo, así es como nosotros entendemos en el networking. Qué maravilla. Bueno, es relevante, no. realmente me parece muy potente el tener clarísimo que para una sesión de networking, sea cual sea el formato, eh, sobre todo claro. si es presencial, claro, debe haber un sistema detrás, ¿no? Y el sistema, básicamente, de, en base a, a tus palabras, sería que cumpla dos opciones, una, o sea, dos eh, factores. Una que obligue a la gente a conocer a otras personas, porque, claro, como tú dices, hay personas que vienen innato y están conversando y es más, pero hay otras que no, otras que se pueden sentir intimidadas y que no, no hablan y pierden ese tiempo, ¿no? Ahora, sí. en base a tu criterio, bueno, tú has mencionado que. Y, el tema de el, eh, ¿cómo era? el speed networking, que es este formato digital a través de Zoom, es el, el más top. Pero eh, en tu criterio, ¿qué funciona más? El, porque hay mucha gente que es contra del online. Hay, hay mucha gente eh, que dice, no, es que el online no se, con, no, no se puede hacer networking, que no se puede conocer, yo no le puedo entablar. Uh -huh. eh, a tu criterio, con todo este cambio, esta revolución y cada vez más cambiante eh, eh, de temas digitales, ¿Cómo funciona más? ¿Funcionan los dos, la parte de digital y la parte física o no. son un complemento la una de la otra? Yo, yo era de estos, yo era de estos que decían, no, yo, yo toda la vida, toda la vida, nosotros hasta el 13 de marzo del 2020, eh, todos los eventos que hacía nuestra empresa eran presenciales, absolutamente todos, no, no estábamos en el mundo online. Llega la pandemia, nos tenemos que reconvertir o si no morir, lo que sea, pues no, nos reconvertimos como todo el mundo. Y bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido adelantar 10 años algo que venía, que, que, que era inevitable, era llegar al mundo online, bueno, pues la pandemia nos ha obligado a adelantar, eso. Eh, ¿Qué pasa? Esto es una cuestión de hábitos. Es decir, cuando todo el mundo está familiarizado con un entorno, se mueve en ese entorno. Ahora nos ha tocado a todos familiarizarnos con el entorno online y nos movemos en el entorno. Yo, sinceramente, como vendedor, yo estoy vendiendo desde los 15 años, tengo 60. ¿Qué quiere decir esto? Que he pasado muchísimas etapas, muchísimas empresas, pero siempre mi, mi, mi, mi, mi manera de vender era presencial, cara a cara, ¿vale? Eh, esto ha cambiado totalmente, totalmente. Entonces, yo era el primer enemigo de hacer un, un cierre de ventas, por ejemplo, online. Y tengo que reconocer que estaba absolutamente equivocado. Es decir, el, el trato personal, face to face, pues evidentemente es bueno y nos gusta a todos, sobre todo los que estamos en el mundo comercial. Nos gusta. ¿eh? ¿No? Pero yo no puedo decir que sea más efectivo que el, que el online. No, todo lo contrario. O sea, es decir, hemos multiplicado resultados. Eh, haciéndole fácil a nuestro cliente el que llegue a nosotros. O sea, si antes para llegar a nosotros teníamos que quedar en un sitio, una reunión, en su oficina, en la niña, o lo que sea, había una cantidad de impedimentos importantes para poder llegar a ese face. -to -face. Claro. Ahora eso ha desaparecido. Ahora un señor en su casa tranquilamente se levanta... Yo antes no tenía una reunión de ventas en la vida a las 7 y media o a las 8 de la mañana. ¿no? Porque la gente tenía que levantarse, ducharse, salir... Y, y tal, ¿no? Ahora sí, ahora las tengo. Eh, con lo cual la productividad se multiplica de una manera brutal y la efectividad es absolutamente la misma. Yo no, no, he, no he detectado ninguna merma en las relaciones eh, online. Es más, eh, nosotros tenemos socios que llevan con nosotros dos años o año y medio y no los conocemos personalmente. Y tenemos ganas de conocernos, eso es cierto, porque, porque eso va con nosotros. Tenemos ganas de, de conocernos presencialmente, con lo cual... Eh, cuando se hace un evento presencial y acudimos todos o cuando hacemos un viaje, el otro día por ejemplo estuve en Bilbao, que no conocía a los socios de Bilbao, antes de la pandemia no estábamos en Bilbao, ahora sí, eh, pues eh, la verdad es que es muy gratificante, muy gratificante ver cómo eh, las, lo que te transmite una persona online... Eh, es exactamente como es. Es decir, no, no, no te engaña, bueno, te podrá engañar igual que, que, que en un Face to Face, pero, pero, pero, pero es lo mismo, no, no, no, no detectamos ninguna merma. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo de verdad recomiendo a todos que el mundo online, desde el punto de vista comercial, es una herramienta potentísima de aumento de productividad total, de aprovechamiento del tiempo total y cuidado, de rebaja de costes. Esto también es muy importante. Entonces, eh, tenemos las condiciones ideales para relacionar y aumentar nuestra red de contactos de una manera vertiginosa en todo el mundo. Esto, esto es una realidad. Y sin contar, bueno, sin contar con la internacionalización, ¿no? Bueno, ahora estamos, yo estoy acá en Ecuador, estás sí, sí, sí. en España. Eh, eh, ah. los, los horarios también ayuda, o sea, acorta, ¿no? O sea, sí, sí vino, son de las cosas positivas que po podemos decir que nos trajo la pandemia, es acelerar esto, que como tú bien dices, al futuro hubiéramos llegado, pero esto se adelantó. Y adaptarnos ah. a estos mundos tan cambiantes, hay que tomar en cuenta también que las nuevas generaciones ya viene incorporado, que están ahí con el teléfono y todo, entonces va a ser muchísimo más fácil llegar a eh, hacer negocios, hacer networking con las nuevas generaciones, que para ellos es más innato el tema digital. Eh, mi querido José siempre el tiempo nos queda corto mil gracias por tus valiosos aportes realmente muy muy importantes muy productivos estoy segura que habrá mucha gente que quiera eh, saber más de tu proyecto dónde te podemos encontrar esto y no sé si hay algo adicional que tú quieras aportar que yo no te he preguntado lo tenéis fácil eh, nuestro dominio es clubdenetworking.es eh, ahí tenéis información de nuestro club no hay ningún problema eh, eh, hacemos eventos todos los días, cualquiera que tenga interés en conocernos o en asistir sin ningún compromiso a un evento nuestro de una manera totalmente gratuita y sin, sin compromiso Evidentemente solamente tenéis que entrar en la página, poneros en contacto con nosotros vía WhatsApp, vía vía mail, vía teléfono Mi, mi mail es eh, puntocom. ¿Eh? Y, y mi teléfono es 687-833-033. Ahí tenéis todos mis datos de contacto y cualquiera que ten, quiera vivir la experiencia de un networking organizado con sistema y conocer gente de todo tipo, eh, nuestros networking son absolutamente multisectoriales, aunque sí que es cierto, como tú bien has dicho últimamente, pues eh, eh, como tú misma, eh, pues tenemos socios en todo el mundo, en todo el mundo, en Estados Unidos, en, en, en México, en, en Colombia etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera hay una oportunidad siempre de conocer gente de una manera rápida y el trabajo que normalmente en una labor comercial, pues sería una semana, 10 días para conocer 10, 15 personas y reunirte con ellos, nosotros lo hacemos en una hora y media. Si eso no es ganar tiempo, que venga Dios y ¿no? lo vea. esto es un poco el Vale y con eso nos quedamos mi querido José muchísimas gracias con el, el optimizar la productividad, con buscar hacer alianzas, conectar, hacer relaciones con nuevas personas que nos, nos va a ampliar sí o sí nuestro negocio vamos a quedar esto en las notas del programa para todos aquellos que quieran revisar más sobre este valioso proyecto que José es el, el, el auspiciante el, el líder de esto y pues nada, darte las gracias nuevamente José y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes en el formato de video en YouTube y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Solo pedirles siempre los favores de toda la vida. Si saben que este contenido va a servir a alguien que justamente estaba pensando, por ejemplo, ahora en Networking, pues compartan, es un contenido completamente gratuito. Y también si ya están en los podcasts donde sea que nos están escuchando o en el canal de video, pues este dejen sus recomendaciones, suscríbanse y dejen sus recomendaciones de cinco estrellas, que esto nos ayuda muchísimo para seguir con este contenido valioso llegando para mejorar el ecosistema emprendedor empresarial. Así que, pues bueno, se les quiere mucho. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias a ti.